el desarrollo tecnológico, sino que hoy por hoy eh, Daisy viene eh, mostrando al mundo eh, en los últimos tiempos mostrando algo muy importante que es la seguridad, la transparencia y por sobre todo la oportunidad que nos da en un mundo tan globalizado, en un mundo que eh, hablamos muchísimo de crisis financiera y eso creo que nos permite a nosotros Conocer nuevos vehículos financieros en cual nosotros podemos participar. Aquí no existe ninguna condición, chicos. No hay ninguna condición. Simplemente necesitamos la participación de las personas en un modelo de negocio de crowdfunding. El modelo de negocio crowdfunding consiste en poder participar desde, desde una pequeña contribución. Eh, hace, hace un par de, de días, eh, todas las regulaciones a nivel internacional están hablando muchísimo sobre el lavado de dinero dentro del de mercado cripto. Eh, hay otro tipo de proyectos tecnológicos basados en blockchain. Eh, nace en Estados Unidos una nueva red de, de comercio que se llama Lifteen. Que eso va a permitir a todo el mundo poder hacer transacciones y convertir, y convertir eh, el Bitcoin en moneda fiat. Ya se ha aprobado en Estados Unidos, en, en el Congreso. Creo que eso va a ayudar muchísimo en, dentro de en los procesos eh, de esta nueva tecnología descentralizada. No creo que eso está haciendo eh, énfasis todo el mundo. Les decía que les decía que eh, acaba de salir esa noticia donde todas las regulaciones, todos incluso eh, parte de los gobiernos están congelando las cuentas eh, dentro de las operaciones del trading, no hablando, no hablando de, de Endotec, están congelando eh, cuentas que son eh, gestionadas ya por algunos brokers que no cumplen con el tema de las regulaciones. Estamos hablando de las plataformas. Entonces, hay muchas plataformas ahora que lamentablemente no van a poder hacer ninguna operación. No van a hacer porque están siendo congelados. Eh, eh, el tema de, la, de los sistemas regulatorios para el lavado de dinero, no me recuerdo si es la Finsec o la FinTrack, me recuerdo, pero están tomando acciones eh, dentro de las plataformas, ¿no? Entonces, eh, ya sabemos que hay muchas personas o muchas, eh, muchas estafas dentro de la parte criptográfica, entonces, que es de preocupación no solamente para las personas, sino para, para el mismo gobierno. Entonces, creo que eso, eh, ustedes deberían saberlo también, entonces, que están congelando las cuentas, están cerrando cuentas, incluso cuentas gestionadas, ¿no? Entonces, eh, lo están haciendo desde el MetaTrader 4, MetaTrader 5 y las personas que estén haciendo eh, o gestionando cuentas eh, van a ser bloqueadas. Entonces creo que algunos me preguntaron y para Endotech eh, va a ser eh, bloqueado. No, Endotech tiene otro modelo de negocio. Endotech cumple con el sistema regulatorio, trabaja con, en línea con eh, agencias de corretaje como Gain Capital, trabaja con brokers regulados y certificados también a nivel mundial y por, sobre todo la parte de estructura legal. Eh, yo más adelante voy a hablar sobre eh, en qué consisten los contratos inteligentes. Estoy haciendo una lámina también para que ustedes también entiendan qué son los contratos inteligentes, cuáles son esos contratos inteligentes al cual nosotros debemos participar, o al cual nosotros debemos evitar también. ¿Listo? Entonces, chicos, eh, vamos a entrar un poquito a, al tema de Daisy Ya eh, sabemos que Daisy es ese crowdfunding eh, de equidad, es un fondo eh, de financiamiento colectivo, es un fondo de capital social. Acá hay algo muy importante de eso de la parte social. Endotech tiene. Eh, eh, lanzado el crowdfunding y si ustedes se fijan eh, desde desde la, desde la creación de Endotech la doctora Ana Becker siempre dijo nosotros, hacemos rico a los bancos, hacemos ricos a las instituciones financieras a los fondos de inversiones hacemos ricos a familias office, donde hacen proyectos filantrópicos, porque nosotros no podemos dar la oportunidad a las a la personas si ya el mundo ha cambiado y hay nuevas generaciones, <coughs> hay nuevas generaciones, <coughs> hay nuevas generaciones ya de inversionistas minoristas. Creo que ahí va el enfoque no solamente con Endotech, sino con otro tipo de instituciones que brindan servicios de, de criptoactivos en línea. Entonces, esta parte social que tiene Endotech, eh, se convierte y cambia la teoría del juego con relación, por ejemplo, a un nuevo sistema de economía colaborativa. Eso es lo que hacen Dotec con, con el crowdfunding. El crowdfunding tiene una particularidad, chicos, me, me quedo aquí un poquitito, para que ustedes vayan entendiendo. Ya, que cuando hay proyectos o megaproyectos eh, que nosotros vemos, que aparecen cada día, eh, son proyectos grandes donde nosotros nos podemos participar. ¿Verdad? Entonces, eh, vemos que en algunos proyectos, por ejemplo, en, en, mi, en mi país, hay proyectos que solamente tienen inversiones extranjeras y muy poco eh, la inversión nacional. ¿no? Los accionistas que son nacionales normalmente son extranjeros. Entonces, hay un ejemplo acá de la Nueva Santa Cruz, es un, es un proyecto grandísimo, es una ciudad... Eh, basada, por ejemplo, en una metrópoli que viene ya enfocada casi desde, desde, desde Hong Kong, todas esas ciudades grandísimas. Entonces, hoy por hoy lo están haciendo acá en Santa Cruz, ya hay un avance muy importante. Ahí quiero llegar, que normalmente, digo normalmente porque no es, no es común que las personas puedan ser socio o tenga alguna coparticipación accionaria dentro de esos proyectos, estamos hablando de megaproyectos, ¿no? Entonces, eh, nosotros no, no, podemos, no podemos entrar en, en ese tipo de, de modelo de negocio porque es demasiado grande, aparte hay que tener muchísimo dinero, ¿no? Eh, para entrar a esas corporaciones eh, eh, con, con una amplitud financiera muy grande. Entonces... Para nosotros es una gran oportunidad que Endotec nos pueda abrir la puerta. Ya de imagínense Endotec, es una empresa muy grande con una trayectoria increíble. Hoy por hoy se convierte en una de las empresas más sólidas. ya que no solamente lo dice Enrique, lo dicen ustedes, sino que eh, como Binance hace, les digo, hace un par de semanas atrás, un, un par de días atrás. Eh, nuevamente reafirma a Endotech como como partner premier, imagínense, partner premier, quiere decir el único, el primero, el top <coughs> dentro del, del servicio que presta para, <coughs> para Binance, ¿no? También he tocado ahí el tema de, de FTX, es un es un es un a chain grande es una chain muy grande y muy importante, puede decir, está dentro de los 10 mejores chains más importantes del mundo. Entonces, imagínense que Endotech nos, nos da la puerta abierta para poder participar en ese modelo de negocio de crowdfunding, ¿verdad? Con tan solo pequeño. Esa es, esa es la característica que tiene el crowdfunding de que tú puedas participar de un megaproyecto. Yo estoy hablando del megaproyecto que está siendo desarrollada y desarrollada por Endotech y financiada por una comunidad. Imagínense, nosotros entramos a una compañía que mueve más de mil millones de dólares en gestión para, para, el, eh, para la gestión de carteras en, en el mercado financiero, como en el Forex, como el Commodity, en el mercado de criptomonedas, donde gestiona más de 200 billones de dólares. Imagínense. Entonces estamos hablando de una corporación muy grande y el cual tú vas a participar. Vamos a financiar a esta compañía. Entonces, la característica del crowdfunding o del fondo colectivo de capital social nos permite con tan solo una pequeña contribución. Entonces, ¿cuándo pudiéramos entrar nosotros a ser parte de Endotech? Nunca, así de simple, nunca podríamos entrar por esa puerta de Endotech, <coughs> sino que Endotech saca una unidad de negocio que se llama Daisy y el cual esa es la puerta, la puerta más grande que puede existir, donde todos podemos participar y podernos ganar esos beneficios. Entonces, este proyecto está... Eh, desarrollado en un contrato inteligente totalmente de, descentralizado. Y Daisy no es una empresa. Daisy es, es un contrato inteligente que está, que está desarrollado en la cadena de bloque que tiene la finalidad de algo muy importante, demostrarnos esa transparencia, ¿verdad? Entonces, eh, Daisy nos permite a nosotros poder ingresar y poder participar, tener esos beneficios, muy importante, y el cual nosotros vamos a hacer un fondo colectivo para, para cumplir dos metas que ahorita vamos a hablar, muy importante. Entonces, eh, Endotec, al ser esa puerta abierta, al ser ese brazo comercial de endote nosotros como, como comunidad de BASIC nos convertimos en una comunidad eh, empresarial que nos permite tener eh, un futuro ilimitado y no solamente eso sino pertenecer o formar parte del futuro de Endotel por primera vez en la historia eh, eh, queridos amigos nosotros vamos a poder vamos a poder decir yo he financiado a una de las compañías más grandes del mundo con una pequeña contribución. Y esa pequeña contribución me permite ser socio y en el futuro recibir los dividendos. No solamente eso que esta compañía, al yo participar y financiar, me permite generar ingresos pasivos y proyectar, proyectarnos con... Eh, nosotros le decimos la proyección futura con el tema por ejemplo de que tú puedas tener una renta vitalicia creo yo desde el punto de vista eh, financiero no solamente pensemos en tener un, un ingreso pasivo sino que ese ingreso pasivo te puedan generar con el tiempo una estabilidad económica ¿verdad? y eso es lo que todos buscamos ahora eh, el sistema que tiene Daisy es un sistema totalmente descentralizado, ya y que nos da la posibilidad de que nosotros podamos tener ese fin de ese desarrollo que va a ser cuatro veces más de lo que hoy por hoy nosotros tenemos. Entonces Daisy, al ser esa unidad de negocio, al ser la comunidad, va a ser algo muy importante más que, eh, como te digo, más que ese desarrollo tecnológico, sino que va a ser algo que va a cambiar al mundo mediante eh, esta nueva tecnología que es la próxima generación del comercio de inteligencia artificial que se aplica al mercado financiero. O sea, esta tecnología nunca iba a ser, eh, nunca iba a ser para las masas, sino que iba a ser solamente exclusivo de instituciones, de fondos de inversiones, de fondos de capitales muy grandes, que ellos tienen la posibilidad de poder comprarlo. ¿Qué dice Benjamin Franklin? ¿Por qué, se, ¿Por qué los ricos se hacen ricos? Porque ellos tienen acceso a tecnologías avanzadas. Entonces, DAISY es esa tecnología que hoy por hoy nosotros podemos participar. Esa tecnología que era exclusiva antes para la élite. Para la Hoy por hoy está siendo, está eh, siendo eh, perdón, accesible para cualquier persona en el mundo. Entonces imagínense que Daisy es el primer proyecto de capital, eh, el primer proyecto capitalizado por Daisy. O sea, por este fondo de financiamiento. El fondo de financiamiento que nos permite eh, eh, tener un montón de beneficios. De verdad, los beneficios que se tienen no solamente es el tema de la, de, de, de la equidad en acciones, o ser eh, tener la coparticipación de las acciones, sino que el beneficio de los ingresos pasivos, sino que también hay un ingreso recurrente gracias a un plan de marketing referencial. Ese plan de marketing referencial es lo que nos va a hacer cumplir una meta muy importante que es Llegar a los 10 millones de dólares. Hay una meta, claro que sí. ¿Cuánto vamos? Vamos por un, casi con un 40, 40%. Y ese 40% que vamos, va haciendo, eh, eh, ¿cómo les puedo decir? Juntando ese dinero, mediante el plan de referencia. Eso es lo que se busca. Entonces, mientras más personas, puedan participar, nosotros vamos a llegar a la meta lo más pronto posible, ¿verdad? Entonces necesitamos llegar a esos 10 millones de dólares para sacar a Daisy al mundo. Entonces no es por gusto que saca Endotech que nosotros financiemos, sino que también ese financiamiento nos va a permitir poder tener increíbles eh, resultados gracias a la aplicación de esta nueva tecnología que lo van a utilizar muchas instituciones. Ah, en el año 2018, eh, geminis eh, hace un acuerdo, el 2017 hace un acuerdo con Endotec para, darle este, para prestar el servicio. Y ya, ya se venía, EndoTech venía mostrando un nuevo proyecto que se llamaba DAISY, era un sistema de inteligencia artificial descentralizado ya, y el cual nosotros ni siquiera estábamos en la mente de EndoTech ¿no? Ahí, ahí eh, Géminis abre la puerta, pone en la mesa, de decir, el momento que se termine el proyecto de DAISY como una nueva tecnología de alto rendimiento, también nosotros queremos tenerlo. Chicos, los, estas instituciones están esperando con los brazos abiertos que salga esta nueva tecnología. ¿Por qué? Las tecnologías tienen una característica de mejorar resultados, de mejorar rendimiento. Imagínense, Tener una, un, un rendimiento por un factor por cuatro es un sistema de aproximación por un factor por cuatro, ¿ya? que viene siendo eh, impulsado por la, por la inteligencia artificial. entonces Tal vez alguien no sabe de inteligencia artificial, pero es, es una nueva tecnología que hoy por hoy todo se hace de forma automática. Entonces, imagínense, automatizar las operaciones en el mercado financiero que lo hacen hace 100 años los fondos de coberturas y hace 100 años todo lo que es las instituciones financieras y los, y los fondos de inversiones, hoy por hoy esa nueva tecnología que va a ser un factor por cuatro nos va a permitir con el tiempo que los derechos accionarios sean mucho más grandes. Y aquí viene el otro objetivo, ¿verdad? Es que nosotros tenemos que tener en la cuenta del trading en vivo, por 500, <coughs> por 500 millones de dólares en el fondo de ICI. ¿Cuánto vamos? Por encima de los 200 millones de dólares. Por encima de los 200 millones de dólares, y ya estamos enlistados en, en el mercado de valores en Australia. Entonces, esos dos objetivos son importantes. Eh, sabemos que, que Endotec es una corporación, ya que viene con una amplia trayectoria en el campo de las, del desarrollo de inteligencia artificial, 10 años y por sobre todo también más de 10 años en el campo de la finanza. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que esto no es invento de Endotec. Endotec tiene eh, resultados totalmente comprobados, auditados y e históricamente eh, documentados, ¿verdad? Mañana, mañana vamos a hablar de la parte, de la parte legal. Hoy vamos a hablar de todo lo que es el proyecto de Daisy, quién está detrás, quién es Endotech y todo eso. Entonces, Endotech es, es una compañía, sabemos, global con sede en Israel, que tiene un laboratorio tecnológico donde hay más de 60, no ingenieros, hay más de 60 científicos. Recuerden que Endotech hace ciencia y tecnología y ese es el desarrollo de ciencia y tecnología son comprobables qué quiere decir eso que son comprobables ellos trabajan con códigos probabilísticos verdad para poder operar en el mercado financiero ya sea en análisis fundamentales pero ellos toman mucho mucho el tema de la macro y la microeconomía de eso se trata todo es economía todo absolutamente todo el sistema financiero que mueve más de 37 trillones de dólares al día es un sistema de economía que todos los países en el mundo, hablando de las transacciones, hablando de los intercambios, hablando del sistema eh, de materias primas, el mercado de materias primas, el mercado de, de divisas, el mercado de acciones, todo es economía, ¿verdad? La economía es la madre de eh, la ciencia dentro de un sistema financiero. ¿Verdad? Econ, la, la economía es el centro fundamental para el mundo. Ahí nace la macro y la microeconomía. Todo está en función a una economía. Entonces, un país vive de un sistema económico. Entonces, estamos hablando que eh, Endotec tiene una infraestructura desarrollada por científicos a la cabeza de la doctora Ana Becker, Y ese y ese y ese, ese laboratorio que lo presentaron, que mostraron rendimientos de dónde sale, también lo voy a presentar mañana, se lo voy a mostrar una lámina, pero hoy quiero hablar netamente de, de Endote. Mañana vamos a hablar de la parte legal y también vamos a hablar de dónde salen esos rendimientos. ¿Listo? Entonces, Endote cumple. Con Daisy, una hoja de ruta. Hay una hoja de ruta, hay un camino, ¿verdad? ¿Y cuál es el camino? Que este, este fondo de financiamiento pueda lograr esos dos objetivos. Primero, ya sabemos que gracias al plan de marketing, a las personas que vayan, que vayan participando en Daisy, ya nos permitan llegar a los 10 millones de dólares, que ya estamos, ya estamos a punto de hacerlo. Y hay, hay ahora más de 160 mil socios a nivel mundial. Son personas, son inversionistas, ya que hoy por hoy estamos financiando y la verdad llegar a la meta de los 10 millones de dólares creo que va a ser eh, muy importante para que Daisy tenga ese fin, ese fin de salir al mundo y que los, re los rendimientos sean eh, cuatro veces más de lo que hoy por hoy nosotros tenemos. Esa hoja de ruta también indica que nosotros tenemos que cotizar en bolsa. ¿Dónde vamos a cotizar en bolsa? En Australia. Algunos me preguntaron, Enrique, ¿por qué no en Nasdaq? Porque en Australia, ¿quién quiere tener sus acciones de Endotec y el día que ustedes se mueran, mueran con ustedes las acciones? Nada, nadie quiere eso. Y Endotec siempre va a velar, eh, va a velar por una comunidad porque tiene esa parte social, ¿Verdad? Y esa parte social, ¿cuál es? Que te dicen, si tú estás financiando a esta compañía, pues yo no quiero que tus acciones mueran contigo, sino que esas acciones puedas dejar un legado a tu familia. Hoy por hoy, si tú compras derechos accionarios en bolsa, en bolsa de valores, en Nasdaq o en cualquier bolsa, el día que te mueras, te muere contigo. No puedes dejar un legado. Entonces... Por eso es que llegar a los 500 millones de dólares en Australia para que con el fin de que tus acciones no mueran contigo, sino que puedas dejar ese legado a tu familia, ¿no les parece increíble? Es es muy importante esa parte social también que Endotech piensa en la en su inversionista, piensa en su socio que ha invertido para que Daisy pueda salir al mundo. Entonces en NASDAQ se puede cotizar con 500 con 50 millones de dólares. ¿Verdad? Y hay una cosa muy importante también, que hace años, Nasdaq, el presidente de Nasdaq, no me recuerdo el nombre, ha, ha hecho la estafa más grande del mundo. Entonces tiene como que por ahí algo que no es tan, tan confiable. No quiere decir que, la, <coughs> que las bolsas de valores sean algo importante. Hoy por hoy en día no son importantes, la verdad se los digo. Hay muchas compañías a nivel mundial que no cotizan en bolsa pero que su participación accionaria se lo dan con dividendos y muy buenos. Y no es que necesitas cotizar en en examen Nasdaq, pero ¿qué se necesita? Se necesita que cuando tú compres una acción, haya por detrás una estructura legal, haya una regulación, haya algo muy importante que se llama la información de datos, del cual tú vas a ser ese accionista. También hay parte legal en esa parte que mañana también lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cotizar en Nasdaq? Justamente por eso. Porque Endotec no quiere que sus accionistas eh, tengan sus derechos accionarios y mueran con ellos el momento que nosotros podamos partir, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es súper, súper inteligente lo que ha hecho el corporativo de Endotec. Entonces, chicos, por eso es que yo estoy muy feliz. Todos estamos muy felices, más allá de los rendimientos que tengamos. Que nosotros estamos en una verdadera compañía, no plataforma. Compañía. Las otras no son compañías, son plataformas. Le dicen compañía porque sacan un registro mercantil y ya son compañía. Pepito puede sacar, Pepito puede sacar eh, un registro mercantil en cualquier parte del mundo y eso es muy sencillo. Las plataformas que ya se fueron todos tenían un registro mercantil. Hasta se inventaba regulaciones y certificaciones a nivel mundial. Y ya sabemos cómo terminan. Entonces nosotros estamos en una compañía. Y en esa compañía ya hay resultados muy, muy, muy, eh, muy importantes que son resultados que están siendo históricamente comprobados. Los podemos ver, si ustedes quieren, en la página de dotec.io pueden entrar y pueden verificar la, los rendimientos que tienen. Todo esto, chicos, tiene que haber una persona, una persona que desarrolle, que diseñe, que hubiese, perdón, diseñado una compañía a prueba de balas, a prueba de fraude. La doctora Ana Becker es muy conocida a nivel mundial y ella es la, eh, la, directo, la directora ejecutiva de, de endotech ella es la CEO o la CEO, como, dicen, como todos decimos, y que para que ella pueda, pueda, pueda ser esa directora la que dirige la compañía, también tiene un equipo de científicos, los mejores científicos a nivel mundial dentro del de desarrollo tecnológico. No solamente de la parte financiera, de la parte de la economía, de la parte operativa, todo viene siendo... Eh, Operados por los mejores profesionales a nivel mundial. Esta es la doctora Anna Becker. Aquí vamos a leer para que ustedes vean quién es esa persona, que es muy importante saber qué hora una ahorita, a ah, 30 minutos. <coughs> Perfecto. La doctora Anna Becker ha descifrado a su corta edad un algoritmo matemático, ¿verdad? Ha descifrado, ella ha encontrado. Eh, un código matemático que hace más de 30 años nadie lo podía descifrar a sus 19 años. Entonces, a los 20 años, a los 20 años, ella encuentra ese algoritmo de, de es un algoritmo de aproximación por un factor por dos, ya que hoy por hoy, este sistema es la base, es la base y es la columna vertebral del desarrollo que está siendo eh, desarrollado por el equipo de Endotech. Entonces, todo esto lo que ha hecho la doctora Ana Becker ha sido eh, algo muy importante, donde todo el conocimiento hoy por hoy lo traduce en libros. Hay libros como las redes belle bellecianas que ha escrito la doctora Ana Becker. Y ha sido también coautora de varios libros de inteligencia artificial que muchos eh, desarrolladores lo utilizan. Lo pueden encontrar si ustedes quieren en Amazon. Entonces, eh, estos algoritmos de aprendizaje profundos que están gestionando más de mil millones de dólares de inversión y se han implementado en la gestión de fondos institucionales por más de una década hasta el día de hoy. Entonces, el equipo científico de inteligencia artificial tiene más de 20 sistemas de inteligencia artificial Patentado. No solamente eso, sino que hoy por hoy hay más de 60 algoritmos también que, es, que vienen a formar parte de esa columna vertebral ¿ya? del comercio financiero. Y esto se está dando a más de ciento a más de 150 mil eh, eh, socios inversionistas. En diferentes, eh, en diferentes continentes del mundo. Entonces, acá, a los 20 años, la, la doctora que encontró un algoritmo de aproximación por un factor por dos, que ahora tiene amplias eh, aplicaciones en el sistema operativo, sistema de bases de datos y diseño de chip BL, BLSL. Entonces, todos estos sistemas, no quiero hablar técnicamente, pero estos sistemas están siendo aplicados al mercado financiero. Más de 160.000 instituciones, ustedes pueden ver que están conectados con la tecnología de Endotech Entonces, lo que, lo que ha hecho la doctora Ana Baker, de haber trabajado con más de 300 brokers a nivel mundial, y también ha trabajado con, eh, con instituciones reguladoras, como la, la FSA en, en Gran Bretaña, ¿ya? y también otros, otras eh, instituciones reguladoras en, en, en el Reino Unido. Entonces, no solamente esos chicos, sino que la doctora Ana Becker ha sido invitada a ser parte de, de una de las instituciones más, más, eh, ¿cómo le puedo decir?, eh, más importantes dentro del sistema eh, de regulación financiera, ¿no? Por ejemplo, que se llama la... Eh, eh, la Comisión Técnica de Disputa, o sea, la Comisión Financiera, que hoy por hoy trabaja en mi país, que siempre lo digo, con la ASFI, que la ASFI es el ente regulador de las instituciones financieras, o sea, de la banca. Entonces, la doctora Ana Becker, con toda la experiencia que tiene, ha sido invitada por la Comisión Financiera ya y ha aportado muchísimo conocimiento dentro de la seguridad, ¿verdad? Entonces, y esa... esa, esa esa experiencia no solamente lo traduce dentro del desarrollo algorítmico para el trading automatizado del comercio minorista e institucional, sino que algo muy importante, el sistema regulatorio como la NFC, la NFA y la CFTC, que son reguladores muy grandes, <coughs> que trabaja por ejemplo en la Comisión Financiera. no La NFA está en Estados Unidos y desde ahí tiene conexiones por diferentes partes del mundo, para el tema de la eh, certificación y la regulación. La doctora Ana Becker ha sido oficial de cumplimiento. Ha sido oficial de cumplimiento donde ha desvelado todas las plataformas scan que hoy por hoy se pasean por Latinoamérica. Entonces, la doctora Ana Becker le ha puesto las banderas rojas. Desde ese momento, cuando Endotec ya venía, en crecimiento, dice la doctora Ana Becker, a partir de hoy voy a crear una compañía a prueba de fraude. Por eso es que la doctora Ana Becker es conocida a nivel mundial en la parte de regulaciones, en la parte de certificaciones. Imagínense si ella ha sido parte de la Comisión Financiera de Disputa en Gran Bretaña. Y la verdad, la amplia experiencia que tiene la doctora Ana Becker es muy importante. Y ella también ha ha aportado muchísimo conocimiento a la Comisión Financiera. Imagínense, esta Comisión Financiera trabaja en todos los países del mundo, en todos los países del mundo, con sistemas de regulaciones. Entonces, tenemos una persona que el cual nosotros debemos confiar, no es un robot, no es una actriz, no es solamente una imagen, es una persona que cada mes, cada mes participa dentro de las llamadas globales para mostrar las actualizaciones, para mostrar los rendimientos y ustedes las pueden ver. Entonces, ¿cuándo la vamos a poder visualizar a la doctora Navecker? Cuando vayamos a Dubái. Ya eh, hay un evento en Dubái para todo el líder, para todo el sistema de, de liderazgo que pertenezcan a Daisy. No necesitas calificar, solamente necesitas comprar una entrada de, de Daisy y ya con eso. <coughs> perdón, perdón chicos. Con eso ustedes pueden irse ya a Dubai. Yo sí voy a ir. Estamos formando un equipo para poder ir a Dubai y conocerla a la autora Na Y recuerden, recuerden que eh, la autora Na está haciendo una academia, una academia informativa de todo lo que es la tecnología. Eh, ya se ha hecho dos eventos en Dubai ya y han han, ido, eh, han sido capacitados. Eh, los que lo que lograron hacer Paycenter han sido capacitados durante tres días y la verdad fue increíble eh, la experiencia que tuvieron eh, eh, los que han participado entonces nosotros también queremos salir y aprender muchas cosas de la doctora nave y todo el corporativo es más ahí también participan y son invitados por ejemplo como representantes de los consorcios de abogados que también estuvieron el año, este año eh, dando las charlas sobre eh, la parte legal de lo que hoy por hoy Endotech tiene. Entonces imagínense, hacen invitación de la parte legal, ya con gente muy experimentada, es un consorcio de abogados más conocido en el mundo, y otros también están siendo invitados eh, dentro de los advisors de eh, los proyectos del ecosistema que ha creado Endotech, que están los representantes, por ejemplo, de, de, LEED, de UBLIF, representantes. Que, que son los que han desarrollado un sistema DEFI, ya otro también están siendo invitados, que son de advisor también del proyecto de Liquid. Y hay un montón de cosas, chicos, que ustedes van a aprender. Ahí van a salir máster de, de esas capacitaciones en Dubái. Entonces, en Dubái no es que sea para ir a pasear, no, no. Es una academia, es una forma de que tú vas a aprender del modelo de negocio que tiene Endotech de lo que viene desarrollando Endotech en el futuro y de lo que viene y de lo que, del ecosistema que hasta el día de hoy ha realizado. Mucha gente no sabe el mundo, pero lo que están desarrollando es increíble. Hay resultados comprobados, chicos, comprobados, por ejemplo, <coughs> las estrategias que tiene Endotech. Para que ustedes sepan, la puerta grande es Daisy para nosotros. La puerta grande es Daisy para nosotros. Si tú quieres participar en Endotech como institución, Necesitas primero tener 125 mil dólares para poder tener los rendimientos que te dan Dotec con todas sus estrategias. Por ejemplo, aquí vemos un rendimiento de una institución ya, que, ha, que ha hecho un capital mínimo, chicos, mínimos de un millón de dólares. Estos resultados, si ustedes ven acá, en tres años, en tres años tienen 2.239%. En tres años. Y cada año sacó 814%. Si ustedes calculan 2,239% en tres años, sáquenle el interés compuesto a los un millón. Estamos hablando de casi por encima de los 23 millones de dólares en tan solo tres años. Nosotros no pagamos licencia nosotros no pagamos membresía y ahora ustedes se dan cuenta que Daisy es para nosotros esa puerta, ¿verdad? Entendamos desde un punto de vista, desde la inversión. Entonces, si ustedes ven a Daisy esa oportunidad para poder entrar al mundo tecnológico, creo que Daisy, creo que Daisy es verdaderamente una maravilla y una oportunidad de que nosotros sin tener esos 125 mil dólares, podamos participar con 100 dólares. Imagínense, con tan solo 100 dólares. Ahí, ahí por ejemplo, estos son resultados documentados en, en periodos muy cortos, ya teniendo también por encima de los 297 son documentados. Hay una hoja de ruta, hay una hoja de ruta muy importante, chicos, muy, muy importante, que en el año 2012 se registra en Dotec el Ministerio de Justicia de Israel le otorga no solamente teniendo un registro mercantil yo les he pasado para que ustedes puedan entrar también <coughs> perdón yo les he pasado a ustedes para que ustedes puedan ingresar a los registros del Ministerio de Justicia y vean que ahí está registrado ¿Qué es lo que le otorga el Ministerio de Justicia a Endotec? Una certificación como empresa Fintech. Y eso es, y al darle y otorgarle al Ministerio de Justicia, ese registro Endotec migra a los Estados Unidos. ¿Qué se hace en Estados Unidos Endotec? Se hace miembro de la, F, perdón, de la NFA. Hoy por hoy Endotec es miembro de la NFA, y por eso le otorga y se hace socio institucional con el primer banco digital que se llama Gemini. Gemini es una compañía fiduciaria, banco digital, que cumple con un sistema regulatorio, por ejemplo, con. Eh, con eh, brinda servicio y. perdón, cumple con el servicio de seguridad cibernética, y Gemini presta ese servicio a instituciones bancarias para la seguridad cibernética a estos tipos de instituciones. Sino que también... <coughs> Perdón, chico, <coughs> Perdón. Que recién estoy sanando de, de esta enfermedad que tengo. Entonces, imagínense que también eh, Gemini cumple con... Con reservas de capital, con reservas de capital, y eso, y esas reservas de capital, viene siendo regulada o viene siendo certificada por el Departamento de Finanzas del Estado de Nueva York y la ley bancaria. Entonces, imagínense: el 2012 migra de Endote a Estados Unidos a ser miembro del NFA, porque quiere empezar desde Estados Unidos, porque ustedes saben. De Estados Unidos para el mundo, lo primero que, que, que, que notamos nosotros, las, todas las regulaciones en el mundo tienen conexiones con Estados Unidos, ¿verdad? No, no todos pueden entrar en Estados Unidos a brindar ese servicio. Por eso es que ahí entra también Binance ius que Binance ius también es eh, servicio de criptoactivo solamente para los norteamericanos. Entonces, imagínense... La única puerta también para Endotech y salir al mundo es ir a Estados Unidos. Y ahí es, se hace miembro de la NFA, porque la doctora Ana Baker ha trabajado con la NFA. Yo les muestro atrás en la lámina, si ustedes se dan cuenta. Vamos a ver acá un poquito. Acá, fíjense. Y esto es de la comisión técnica, ¿no? Si ustedes se fijan, acá dice, está en inglés, NFA and CFTC la doctora Ana Becker ha trabajado en la NFA, por eso es que la conocen, por la amplia trayectoria, y yo no estoy hablando cosas que no son, pueden ir, pueden ir usted a la comisión técnica de disputa, yo se los paso al enlace, y ustedes van a ver que la doctora Ana Becker se queda como una persona que ha tenido un aporte muy importante en la comisión técnica financiera. Acá está, dice, ha trabajado con entes reguladores, como la NFA y la CFTC. ¿Verdad? Entonces, está, la doctora Ana Baker va a Estados Unidos y se hace miembro de la NFA, por haber también aportado. En el año 2017, se desarrollan y se implementan las operaciones de criptomonedas de inteligencia artificial al nuevo mercado, al nuevo mercado financiero de los criptoactivos. Y ahí empieza toda una revolución tecnológica en temas de seguridad cibernética también que da Endotec. Entonces, el 2000, denme un segundito acá, no veo muy bien. En el 2018 se inician la parte comercial de operaciones en la parte de criptomonedas. Y ahí es donde hace alianzas, no solamente con Gemini, sino que hace alianzas con Binance, con Binance, con Kraken, con FTX, con Interactive Broker, con Bitfine, con BixMax, con todas las instituciones que dan servicios criptoactivos en línea. Y hoy por hoy es son los socios institucionales. Entonces, en el año 2021 el financiamiento colectivo nace para Daisy. ¿Cuánto? Ahí es donde nosotros participamos. Daisy fue lanzado en enero en enero del 2021, y la verdad, chicos, hemos batido todos los récords del mundo. La fase, ahí empieza la fase de desarrollo, desde de ahí, porque está siendo financiada por una comunidad. Entonces, los 500 millones de dólares que están entrando a, a Daisy, dentro de la hoja de ruta, es para poder cotizar en bolsa en Australia. Ya sabemos que en el año 2020, antes del año 2021, dotec tiene una valoración por más de, mil, de 100 millones de dólares. En el año 2020, en noviembre de 2020, <coughs> perdón chicos, Endotech está evaluada por más de 100 millones de dólares. Quiero ver qué hora son ahorita. Listo, que ya terminamos. Entonces, en el 2020, Endotech es valuado en, en más de 200, eh, 100 millones de dólares. En diciembre del 2020, 21 lanza Daisy al mundo, en el año 2022 se tiene previsto terminar y completar la fase de desarrollo, pero ya sabemos por todo lo que ha pasado la parte eh, la economía a nivel mundial los desplomes del sistema financiero se ha alargado un poco más la hoja de ruta, pero eso no quiere decir que los contratos dentro de la, dentro de la blockchain no se cumplan sí se cumplen en el tema de la forma de pagos transaccionales de forma automática entonces, hoy por hoy, hoy por hoy en este año 2022, se han, añadido, se han añadido operaciones de inteligencia artificial en el Forex y hemos llegado al millón, al millón de dólares dentro de la operación. Ustedes vayan ver, vayan ver ahí dentro de la, de la back office, nosotros hemos sobrepasado los, mil, los el, el millón a a los casi 240 millones de dólares para poder cotizar en Australia. En temas operativos hemos llegado ya a la primera meta que es los 100 millones de dólares para los fondos de operaciones. Entonces, 2023, del 2023 tenemos, eh, addition, eh, tenemos para añadir nuevos fondos de Daisy en las operaciones del mercado de commodity. Y el mercado de acciones. Se tenía previsto en, el, en julio del 2000 de este año entrar en el mercado de commodities. Pero como hay un sistema regulado, hay un sistema auditado, también estamos en ese proceso. Chicos, recompensas, sabemos cuáles son las recompensas, que mañana vamos a hablar también del plan de marketing referencial. Y aquí voy a terminar con esto, con el contrato inteligente. Hay mucha gente que no sabe <coughs> perdón cómo está distribuido. El contrato inteligente tiene unas cláusulas donde nos indica cómo se distribuyen nuestros fondos al momento de participar. Utilizamos la cadena de bloque de Tron, utilizamos la billetera de Tron y Daisy viene a ser el contrato inteligente donde está distribuido nuestro dinero. Algunos me preguntaron Enrique, ¿cuál es? <coughs> ya termino con esto. ¿Cuál es? ¿Cuál es el balance de Daisy? Es cero. ¿Y dónde está? <coughs> está en, en Binance. Normalmente la doctora Ana Becker también muestra los balances de Binance que la, los fondos de daisy no tienen absolutamente nada y es cero. Cero. ¿Por qué? Vemos que acá está distribuido. El 50% y el 70% se va al trading en vivo que lo gestiona en el 40 y El otro 50% y 30% se van para el fondo de daisy hasta un 46% se, se destinan a un plan de marketing referencial. ¿Qué quiero decir con esto, chicos? Que le da primero preferencia a una comunidad, a un plan de marketing referencial, porque ese plan de marketing referencial va a hacer que nosotros lleguemos al objetivo de los 10 millones de dólares. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que vamos a contribuir. Entonces, si ustedes se fijan acá, que el plan de marketing referencial está hecho a prueba de balas. A prueba de balas, chicos. Entonces, ese plan de marketing referencial y todo el proyecto de Daisy es sólido y sostenible en el tiempo. Entonces, las recompensas también de ganancias hasta ahí, hasta un 46%. Entonces, ahí está distribuido. ¿Qué pasa cuando ya en Dotec, en las 48 horas, cuando el momento de participar en el, en el financiamiento, en Dotec, en 48 horas, chico en 48 horas tenemos las operaciones después de las 48 horas las operaciones se hacen una semana en el mercado del forex que son operativos y en el mercado de cripto son todos los días en el mercado de cripto tú puedes sacar el momento que tú quieras los rendimientos de interés simple de interés compuesto cuando tú quieras en el mercado de forex hay un periodo de operación de una semana Pasa la semana y está disponible para cualquier persona. De ese 100% de operación, el 70% es tuyo. El 70% es tuyo. El 15% se va para pago de tasas y operaciones y el otro 15% vuelve para la comunidad. ¿Qué quiere decir con esto? Y ya terminé. Quiere decir que Dote con Daisy, primero da preferencia a la comunidad. Primero la comunidad, segundo la comunidad, tercero, la cu cuarta la comunidad. Es por eso que yo les digo que Daisy no viene a quedarse por un par de meses, un par de años. Nosotros no venimos a quedar, y lo digo enfáticamente, de por vida, porque es un proyecto que tiene un respaldo, tiene una trayectoria, tiene una solidez, tiene una sostenibilidad, tiene rendimientos y resultados auditados y comprobados, y por sobre todo tiene Transparencia que mañana hablamos de eso. Chicos, todo ha sido por hoy esta capacitación para que ustedes vayan viendo quién está detrás y cómo funciona un sistema de economía colaborativa basando en un fondo de capital social. Entonces, muchas gracias. Mañana nos vemos en las capacitaciones. Vamos a hablar netamente de la parte legal, vamos a hablar de todo lo que viene siendo un plan de marketing referencial también y lo vamos a hacer. Cada día vamos a cambiar de temas para que nosotros vamos aprendiendo no solamente de la parte de desarrollo, sino de la parte financiera. Muchísimas gracias, chicos. Dios los bendiga. Los dejo eh, en la sala porque empezamos la maratón de presentaciones hoy a las 11, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, donde van a tener speakers muy importantes y muy muy experimentados dentro de las finanzas y dentro de los proyectos <coughs> que vienen siendo lanzados por Endotec. Chicos, muchísimas gracias, Dios los bendiga, me despido, y le agradezco muchísimo por su gentil atención y por su participación. Muchísimas gracias, Eli, te dejo la sala eh, para que nos despidamos, y nos vemos el día de mañana a la misma hora. Bye, bye, chicos. Muchísimas gracias, Enrique, de verdad, una excelente capacitación. Quedó todo muy claro, hasta yo estuve aquí con mi cuaderno también apuntando. Muy buena información, información de lujo, sinceramente, Enrique, como siempre. Entonces, damos por finalizado eh, la presentación, la capacitación, perdón, del día de hoy. Creo que ahí no hay ni preguntas, nada, a ver si alguien tiene alguna duda por ahí. Yo creo que quedó claro todo. Pueden levantar su manito si es que tienen alguna duda. Si no, ya damos por finalizado la capacitación del día de hoy. Yo creo que sí, Enrique. Damos por terminado la capacitación Listo. del día de hoy. Excelente. Quedó todo claro, Enrique. Perfecto, perfecto. Entonces vamos Ajá. a ir haciendo mañana la parte legal. Voy a poner un sí. video ya para que sí. eh, luego ustedes empiecen con la presentación o con la, con la maratón de presentaciones, chicos. Un gusto. Nos vemos. Sí. A invitar a invitar para la presentación de las 11 de la mañana.